En esta oportunidad quiero presentarles una plataforma, un sistema innovador, algo interesante el cual permite que las personas ganen criptomonedas, ganen Bitcoin ganen Ethereum y con proyección a otras monedas. Vemos aquí en pantalla la plataforma está totalmente lista, habilitada, eh, tiene un sistema de educación interesante que nos va a permitir aprender sobre esta nueva economía y que lo vamos a ver en, en las capacitaciones en las diferentes presentaciones maneja algo muy interesante que se conoce como un círculo de negocios Y eso ayuda y permite que una persona avance rápidamente Y pueda generar ingresos de acuerdo a su trabajo Entonces voy a mostrarles la presentación Para que ustedes conozcan de fondo Cómo va a funcionar este sistema Y de esa manera puedan llegar a tener unos resultados interesantes Esta es una presentación muy sencilla Además nos va a permitir ver la proyección Y cómo nosotros podemos generar ingresos Entonces SAVE trabajará en Bitcoin y en Ethereum Será un sistema de apoyo financiero y empresarial la oportunidad está realizada para todos y se va a manejar en un sistema colaborativo de las criptomonedas. Este sistema nos permite generar ingresos reales y sostenibles de acuerdo al trabajo que nosotros desarrollemos y con ganancias directo a nuestras billeteras. Nos preguntaremos por qué aprovechar las criptomonedas y es muy sencillo. Es una tecnología que está siendo aceptada por muchas personas y comercios en el mundo. Ya se aceptan los Bitcoin, ya se aceptan las criptomonedas como en este caso el Ethereum y otras más. No lo decimos nosotros, no lo dice... En cualquier persona que crea un sistema sino que ustedes pueden investigar en la web empresas que ya reciben como medio de pago las criptomonedas ustedes ven algunas marcas allí incluso ya existen cajeros de Bitcoin en diferentes ciudades del mundo los cuales ustedes pueden ir a hacer efectivo en su moneda o comprar y vender Bitcoin en, directamente en esos cajeros cuando una persona participa de este sistema va a mejorar su vida a través del conocimiento recordemos que más que el dinero es el conocimiento pero necesitamos esos conocimientos una persona que ingresa a este sistema va a recibir un curso básico De trading de criptomonedas O va a recibir un curso básico de marketing digital Pero si lo desea puede recibir Un curso básico de educación financiera Los tres son muy importantes O podrá recibir los tres de acuerdo a su trabajo Y su crecimiento Además hay una parte opcional que es mediante publicidad Va a poder compartirla y generar Unas ganancias eh, diarias Mensuales, trimestrales Hay una pregunta muy importante ¿Cómo puedo iniciar en este sistema? Pues tan solo con un aporte único de 20 dólares en Ethereum o en Bitcoin podré generar ingresos, este aporte será directo a la billetera de quien me invitó, aquí empieza algo interesante la plataforma no va a recibir la criptomoneda, es decir que no hay un miedo, hay un riesgo de que se vaya a desaparecer, porque va a recibir de persona a persona de manera directa la plataforma simplemente va a ser un puente y una forma de generar esos ingresos bien, ¿cómo formar un círculo de negocios o cómo hacer parte? ya dimos nuestros 20 dólares y vamos a ver cómo funciona en criptomoneda, ingresas se abre tu círculo de negocios Recibes uno de los cursos básicos El que tú desees Invitas a una persona Ella te va a enviar directo a tu billetera Desde la plataforma A ti los 20 dólares en criptomoneda Invitas a una segunda persona A una tercera persona Y listo Se cerró su círculo de negocios Es decir que si usted ingresó con 20 dólares Aquí recibió ya 60 dólares en Ethereum o en Bitcoin Es así de sencillo Y este círculo de negocios tendrá reingresos infinitos Y avance en cuatro niveles es decir que el negocio va a seguir creciendo en cada nivel se te va a activar un curso básico de acuerdo al que tú quieras empezar a trabajar tiene una base fundamental para que se llene tu billetera de criptomonedas y es que todas las personas inician desde el nivel número uno y el crecimiento e ingresos dependen de su trabajo única y exclusivamente de su trabajo niveles y reingresos vamos a ver cómo funcionan estos eh, niveles cómo vamos a poder avanzar y cómo nos podemos proyectar en el trabajo sabemos que ingresas inviables invitas a tus tres amigos cerraste tu círculo de negocios de inmediato vas a reingresar reingresar es que vuelves a iniciar en ese mismo nivel y cuando cierras ese reingreso pues nuevamente vas a reingresar al infinito eso siempre se va a mantener pero ahí avanzas al segundo nivel siempre que cierras por segunda vez vas a avanzar al segundo nivel y de ahí en adelante al infinito queda cerrando círculo de negocios aquí hay algo muy importante e interesante a aclarar ese nuevo círculo de negocios se puede cerrar con los invitados iniciales, que ellos también cierran su círculo de negocios y te van a seguir o con nuevas personas, es decir que tu negocio no se va a frenar tu proyecto no va a parar si una persona no hace su trabajo, si lo hace bienvenido, llega a tu círculo de negocios ya sea en reingreso o en avance al siguiente nivel y si no es así, puedes invitar a nuevas personas y generar ingresos directo a tu billetera, el sistema del de segundo nivel es el mismo cierras tu segundo nivel con los mismos o con nuevos invitados cuando cierras por segunda vez en ese nivel, vuelves a reingresar al infinito y avanzar al tercero y así mismo sucede en el cuarto, esa es la mecánica, la plataforma tiene todo diseñado, tú lo podrás ver y avanzar vamos ahora a hablar en ganancias, si una persona cierra su círculo de negocios dos de sus ingresos serán directo a su billetera y uno de sus, de sus ingresos, es decir la tercera persona que le envía, va a ser tomado por el sistema directo para enviárselo a su sponsor para que tú vuelvas a iniciar, es decir que no tienes que volver a dar tus $20 sino el sistema de una vez le indica a esa tercera persona a quien se los debe dar Tú reingreses de manera infinita lo que nos indica que siempre en el primer nivel tú te ganarás 40 dólares siempre que cierres un círculo 40 dólares es decir que tú puedes cerrar un círculo diario con nuevas personas con las mismas y ganarte 40 dólares en criptomoneda en el segundo nivel siempre que lo cierres te ganarás 80 dólares a tu billetera y 40 dólares para el reingreso y así puedas volver a ganar es decir que 80 dólares al infinito en el tercer nivel ganarás 160 dólares a tu billetera y 80 eh, para reingreso y que vuelvas a ganarte 160. Quiere decir que al infinito tendrás en tu billetera 160 dólares. En el cuarto nivel es muy sencillo. Siempre ganarás 320 dólares y al infinito tendrás 160 dólares para que reingrese. Si hacemos la sumatoria de que cierras solo una vez, tendrás una ganancia de 600 dólares en cada círculo. Pero si sobra, sobra cierras dos círculos de negocios a la vez, pues tu ganancia va a ser Supremamente interesante. Vamos a mirar aquí. Hay una proyección interesante. Ya sabiendo que en el primero se gana 40 dólares, en el segundo 80, en el tercero 160 y en el cuarto 320 dólares. Recordemos que es en Ethereum, no es Bitcoin, pero para ejemplos ilustrativos. Entonces, vamos a proyectar que tú vas a cerrar un círculo de negocios cada semana. Entonces, si multiplicamos por cuatro semanas, estaríamos hablando de que te estás ganando por mes en el primer nivel 160 dólares, en el segundo nivel por mes 320 dólares. Tercer nivel, 640 y cuarto nivel, 1280 dólares. Mira, iniciaste con tan solo 20 dólares y tu trabajo bien hecho, sin arriesgar, sin miedo, la plataforma no toma nada, el pago es automático de persona a persona. Entonces, si sumamos son 2400 dólares, si estás haciendo solo un negocio, es decir, si solo tomaste Bitcoin o si solo tomaste Ethereum, porque si haces las dos, pues no ganarías 2400 sino 4800. Esto es una simple proyección que depende de ti y del trabajo y la información que le compartas a las personas que conoces bien además hay otras formas que esta plataforma nos permite generar ingresos una es que se van a comercializar cursos online curso básico avanzado y certificado de trading y se van a estar comercializando señales de trading para las personas que ya tienen conocimiento eso te va a permitir generar una ganancia eh, diaria o semanal o mensual de acuerdo a los cursos que tú ayudes a vender de la plataforma también se venderán unos cursos online de marketing digital y podrás ganar compartiendo publicidad como vemos eh, aquí hay una información de interés eh, tendremos una plataforma online tendremos un soporte para cualquier inquietud que tengamos tendremos capacitaciones y entrenamientos se realizará trading de criptomonedas en su debido momento se tendrá un canal de comunicación oficial que es telegram y además eh, los ingresos son automatizados como lo explicamos a la plataforma ha querido apoyarnos y tendremos vídeos e imágenes para viralizar en las redes sociales compartirle a los amigos y generar esos ingresos hay algunas preguntas que se pueden aclarar en este momento puedo comprar los cuatro niveles claro que sí se pueden comprar los cuatro niveles es una muy buena proyección pero debes empezar por el uno, al segundo al tercero al cuarto no puedes saltar del primero al cuarto debes haber comprado la son independientes la participación en cada moneda exactamente puedes trabajar Ethereum o puedes trabajar bitcoin o puedes trabajar los dos simultáneamente puedo participar en las dos de manera afirmativa es seguro hacer mi aporte en esta plataforma es seguro porque recuerda que el aporte se va directo a la persona que lo invitó entonces ya hay seguridad y cuando tú invitas a alguien el aporte va a ser directo a ti qué pasa si uno de mis invitados no hace su trabajo ese círculo de negocios nos ayuda y nos permite cubrir entre eso si una persona que está en mi círculo de negocios no hace su trabajo no hay problema porque ya me está ayudando a cerrar mi círculo y en mi nuevo círculo de negocios yo puedo invitar a nuevas personas y mi proceso continúa sin ningún estancamiento qué pasa si no hago mi parte de trabajo la respuesta es no podrás ganar Nada, no generas ninguna ganada. ¿Quién me responde por mis aportes? Directamente la persona que, que tú invites te va a dar a ti los aportes, entonces será entre las mismas personas, totalmente descentralizado la plataforma. No es más, muchas gracias, aprovechen esta información, inscríbanse, contacten a la persona que los invitó y generen muy buenas utilidades.